El programa del verano se olvida de la detención del marido de Ana Rosa Quintana. El programa matinal omitió la información sobre la detención del empresario andaluz por descubrimiento, revelación de secretos y extorsión. Tras la detención este martes de Juan Muñoz, el marido de Ana Rosa Quintana dentro de la operación Tandem por haber contratado supuestamente al excomisario Villarejo para chantajear a una tercera persona, la incógnita estaba en ver cómo iban a tratar el tema en el programa del verano. Después de que los informativos de Mediaset si recogieran dicha detención en sus ediciones de noche, los ojos estaban puestos en el programa matinal que en verano conduce Joaquín Pratt. Sin embargo, el programa ha optado por silenciar el tema y no hablar de él en sus tres horas y media de emisión. Así, el programa ha tratado entre otros temas la guerra del taxi, las relaciones entre Cataluña y el Estado, la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa este jueves o la polémica entrevista de Bárbara Rey en Sábado deluxe, de la detención de Juan Muñoz por presuntamente haber contratado los servicios de un policía, ya retirado, para un chantaje con el que pretendía recuperar una deuda, ni rastro. Pero al final del programa, Joaquín Prat ha hecho unas declaraciones que muy probablemente iban dirigidas a todos los que estaban criticando el programa en redes sociales por no tratar el tema. Mañana les seguiremos contando. De todo. Y sobre todo, pero todo a su debido tiempo. Tampoco ha hecho mención a este asunto soles Onega en Ya es mediodía, pues el programa es de la misma productora que el del programa de Ana Rosa Quintana. Espejo Público tampoco lo trata. Cabe destacar que el magazín de la competencia tampoco habló del tema ni mencionó la detención del marido de Quintana. Así, Espejo Público ha seguido la misma estrategia que el programa de Telecinco. Por su parte, TVE y La Sexta sí han hablado de ello en sus programas. Críticas en redes Y como cabía esperar, las redes sociales se han llenado de críticas al programa por silenciar el tema.